Hola una semana más a estos vídeos de Lore de Black Blue. Desde que Dammity Trigger vimos que el juego giraba alrededor de distintas realidades e incluso de distintas líneas temporales, y muchos nunca consiguieron descifrar qué estaba ocurriendo realmente, ya que esta saga mantuvo muchos secretos necesarios para entender el argumento que se descifraron al final para no estropear la sorpresa. Así que, ¿realmente la historia de Black Blue gira alrededor de distintas líneas temporales? Vayamos a verlo, que seguro que os va a sorprender. Si habéis visto los anteriores vídeos del canal, ya sabréis que el mundo de Blazblue nace de a cenizas de un anterior mundo conocido como el mundo real. Desconocemos en qué año y en qué madurez de la humanidad empieza este mundo, o incluso si este mundo empezó desde cero, pero sí que sabemos que los años avanzan y ocurren sucesos importantes como por ejemplo X-Blaze o Blutex Experience entre ellos. Una vez inicia el año 2100, sabemos que aparece la Bestia Negra y empieza la Dark War. La guerra acaba, pasan unos años con otros acontecimientos, como la Guerra de Ikaruga, hasta que llegamos a finales de 2199, cuando empieza el primer juego, Blood Blue Calamity Trigger. Al final de este juego, justo cuando llegamos al día 1 de enero de 2200, Ragna pierde contra Nu13 y caen juntos en el caldero. Al morir Ragna, que es el centro de la ficción, o sea, el central ficción, el protagonista de la historia y el que origen o oh dios ha construido la historia del mundo a su alrededor, el mundo reinicia 100 años atrás, borrando todo lo que ha pasado del 2100 al 2200, y vuelve todo a empezar. En ese momento empieza el mundo de los loops, que consiste en borrar lo vivido, para reescribir esta parte con la intención que el Central Fiction de la historia salga victorioso del combate que acaba con su vida. Cada loop se le conoce como fase, y en algunas fases ocurren eventos tan importantes que consiguen que desde su aparición a partir de esa fase, se repitan desde entonces en todos los loops, fijándose como algo habitual en la línea del tiempo. Asimismo, la propia historia de Black Blue que va ocurriendo dentro del World Loop se corrige, actualiza, como si fueran parches de actualización de un videojuego. El primer ejemplo lo tenemos en la aparición de la Bestia Negra. En la primera fase de la historia no existía una Bestia Negra. No es hasta que Ragna pierde contra Nu-13 en Calamity Trigger que caen juntos en el caldero transformándose en la Bestia Negra y viajando hasta antes de los sucesos de la Dark War iniciados en 2100. Esto hace que a partir del segundo loop la historia se actualiza y la aparición de la bestia negra queda como algo fijo a partir de ese momento en toda la historia del mundo. Otra actualización de la historia la tenemos en la fase 298, que no es hasta ese loop en concreto que Shinki Saragi cae en el caldero junto con Ragna y viaja al pasado, siendo a partir de esa fase que ese sin sí, de la fase 298 se convierte en Hakumen, fijando así la existencia de dicho héroe en la historia del mundo. A partir de la fase 299, el nacimiento de Noel es posible. Hasta ese momento, en todos los loops, moría antes de nacer, siendo ese el primer loop donde aparece y fija su existencia en ese momento. Y no es hasta la fase 725 que el Time Loop, con todas las actualizaciones que ha tenido la historia del mundo, que ocurre el momento que Ragna, al fin, sobrevive con la ayuda de Noel, y siendo Rachel quien evita que el satélite Take Mikazuchi destruya la ciudad de Kagutsushi, terminando así de una vez por todas este mundo de loops que ha durado 725 fases de 100 años cada uno, el cual la propia Rachel, como observadora del mundo, ha vivido y tiene memorias de todas ellas. Muchos fans siempre preguntan cómo fue la primera fase, pero como veis, es posible que en un principio los seis héroes no existieran como tal, o que incluso la Dark War ocurriera distinta a la que conocemos. Pero esto deja de ser importante porque la historia del mundo se ha parcheado en base de loops, para que fuera tal como la conocemos, quitándole toda la importancia a cómo llegó a ser antes de la última fase del mundo de loops, siendo así que por culpa de algo ocurrido en el futuro, como es la derrota de Ragna contra Null 13, sea el desencadenante de la Dark War y con eso hace que se borre por completo cómo fue la historia sin este suceso en el primer loop. Y con esta explicación con la que gira todo el modo historia del Calamity Trigger, me despido. Espero que lo haya explicado lo mejor posible, ya que sé que es bastante difícil de contarlo correctamente. ¿Os ha sorprendido? ¿Entendisteis así la trama del juego? Dejadme vuestras opiniones y hasta semana que viene.